Saludos Puerto Rico, esperamos que estén disfrutando de su fin de semana. Les saluda a José Figueroa y estamos de regreso para presentar los sorteos de lotería electrónica para hoy sábado 14 de enero del 2023. Lo mismo será certificado por la auditora Isarel Román de la firma Auditores Aquino de Coldover Foreign Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en el estudio. Bien importante, esta noche se juega Powerball y cuenta con una gran cifra de 404 millones de dólares. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad de cambiar tu comienzo de año. Así que sal a jugar y no olvides que Loto Cash te espera este próximo lunes con... 570 mil dólares que te lo puedes llevar a casa en anuales, sin anualidades, al igual que la doble revancha que cuenta con 125 mil dólares. La suerte te está buscando, así que pide tus cartones en tu establecimiento favorito para que puedas ganar dinero al instante. Raspa tu suerte con Lotería Electrónica.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 Allá de Wild Ball a tus pegas para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Y de esta manera damos comienzo a los sorteos de la tarde de hoy. Comenzamos con el sorteo de Wild Ball que sabemos que va a cambiar tu suerte. Adelante. Y el número ganador en el Wild Ball es el número 9. Es el número 9, el número ganador en el Wild Ball. Ahora continuamos con el sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 7 Segundo número 5 Los números ganadores en el pegado son 7-5 Repito, 7-5, el 75 Continuamos ahora con el sorteo de pega 3 Nuevamente, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número 8 Segundo número 1 Tercer número 3 los números ganadores en el Pega 3 son 8, 1, 3, el 813. Y finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el Pega 4, donde sabemos que tienes otra excelente oportunidad de ganar. Adelante, primer número. Cero. Segundo número. Cuatro. Tercer número. 1 Y el cuarto y último número que completa el sorteo es... El 6, los números ganadores en el pega 4 son 04160416. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial, loterías loteríasdepuertorico.pr.gov. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo nocturno. Que tengan todos excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Cuando la injusticia y la avaricia flora, pasa viejo, levántate. Vamos, no seas barroleta. El pueblo sufre y muere. A mí me aprietan, yo aprieto. Si esta caña se quema, no va vale a nada para nadie. La llamarada no va a alcanzar. Un elenco de artistas puertorriqueños le da vida a la obra de Enrique Laguerre, La Llamarada. Martes a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Esta semana Travesía con Sabor se muda para la microfinca en Camuy. Te voy a presentar un aderezo para preparar unos rábanos crecidos aquí mismo en la finca, entre otras recetas más. Nos vemos los miércoles a las 7 y media de la noche y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por donde por aquí por WIPR Televisión, síguenos en esta travesía a tu Tukiti. Esta semana en Al Máximo con Geraldine nos deleita con su voz, Frances Quiñones. Nos visita el doctor Hilvi Carmona y Maresa Boneta de Life Link para hablar sobre la vida y la muerte. Estí y mucho más por WIPR Canal 6 y PRTV+. Innovamos para ti, PRTV+.